Eh, cambiando de tema, eh, Veloz, el presidente Luis Abinader eh, prácticamente ha hecho varias cosas que son de las cosas positivas del gobierno saliente eh, encabezado por el expresidente Danilo Medina y una de ellas es que ratificó la misma posición que tuvo el entonces presidente Danilo Medina en el 2012 cuando llega a la presidencia, que dijo que no utilizaran su fotografía en las diferentes oficinas gubernamentales y los diferentes ministerios, aunque muchos le hicieron caso omiso y guindaron su fotografía. Vamos a ver esta imagen, señor director, la número uno, donde el presidente hoy temprano colgó en sus plataformas sociales esta información y dice, invito a los servidores públicos eh, a abstenerse de colocar la fotografía, y por qué esto está tan corto, de por Dios, la fotografía del presidente en su despacho. Coloquen a su familia, a sus hijos, eh, a, se vemos con, un, con el culto Acabemos. a la personalidad de quienes se creen caudillos. No estamos aquí para que nos aplaudan, sino para servir a la gente. O sea, yo lo veo súper bien, veloz, esta disposición, sí. aunque no es nada nuevo, eh, lo que no. yo espero que la gente, los funcionarios públicos, cumplan y dejemos de una vez por todas el culto al jefe. Eso viene desde los tiempos de Trujillo, cuando era obligatorio tener la foto del jefe, en, no solamente en las oficinas públicas, hasta en, las, en los hogares en los de la, eh, familiares. Entonces, es bueno, es bueno que nuestros políticos, nuestros líderes políticos, tomen esa actitud. Comenzó el presidente expresidente... Eh, Danilo Medina y ahora el presidente Luis Abinader ratifica ese tema. Es muy bueno e importante. Veloz. Sí, mira, dicha... Eh, ¿Me escuchas? Sí. No, que dicha actitud del presidente fue específicamente sí. el 29 de agosto del 2012, cuando tenía apenas días de estar. Eh, tomando posesión de en ese entonces el cargo presidencial. Aquí todavía hay muchas estructuras y secuelas de lo que fue la dictadura de Trujillo, que bueno, no hace ni, ni siquiera eh, 100 años. El mismo Palacio Nacional sigue representando aún ese, esa forma de, de ver, venera, eh, venerar, y si se quiere decir también... Eh, vender como un tocable a quienes representan el Estado, aquí hay una manera de, de poder totalmente pues eh, vertical, es decir, que, que quienes están arriba suelen pues, simplemente mandar a quienes están entre comillas abajo, eh, que es algo que me parece que debería cambiar y después proporcionarse la misma de manera horizontal para que haya equidad y pues se puedan hacer los grandes cambios. Muy buena decisión de parte del presidente Abinader. Sí. Y ojalá que efectivamente sí se cumpla la misma, porque me parece súper positiva, y entiendo que en parte la intención sí. se va a hacer, se va a llevar a cabo, en bueno, realidad. Ojalá que se cumpla, y que, porque los presidentes están claros, el tema son los la, digo los ministros. Mira, eh, una los información, que... los lambinistros, una información lo que quiero compartir es eh, una trágica noticia donde un joven dominicano perdió la vida en el día de ayer en lo que es el río Hudson de Manhattan eh, en, en Nueva York. Eh, estaban montando yesquí y un accidente uh -huh. donde chocaron dos yesquí. Eh, lamentablemente el joven perdió la vida. Tenemos las imágenes ahí, eh, señor director, ahí está, mire, el joven que es oriundo, era oriundo, de Burende en la Vega. Eh, se ve que es un jovencito eh, de muy corta edad y ahí lamentablemente este choque mortal que lamentable eh, para los familiares que perdió la vida este jovencito en la ciudad eh, de Nueva York. Eh, la velocidad no es buena en ningún sentido eh, de la palabra. Así que ojalá eh, demandamos desde aquí nuestra condol condolencia a los familiares. Mira, Veloz, otra información. Y esta me preocupa, me preocupa, me preocupa, porque el presidente Luis Abinader está vendiendo un estilo de gobernar sin compromiso. Me explico. El presidente Luis Abinader ha dicho que no tiene compromiso con nadie, pero ya vimos la declaración de, de Ramón Aburqueque, donde exigía que se le cumpliera, que eso no fue lo que él acordó, aunque él no dijo con quién fue el acuerdo. Ahora, el señor director, vamos a poner las imágenes de hoy, precisamente, iban a ser eh, una, si se quiere, una protesta pública. Vamos a ver, señor director, si me ayuda con la imagen, eh, la siguiente imagen. Una protesta pública porque no se la ha cumplido a los militantes del PRM con los cargos que pidieron. Así que esta protesta que se, lo hicieron en San Juan de la Maguana, eh, tenemos la imagen, señor director, la siguiente imagen, en el mismo orden que están... Esto fue en San Juan de la Maguana eh, Tenemos problema con la computadora Bien, okay. eh, eh, eh, Veloz Esto fue en San Juan de la Maguana uh -huh. eh, Militantes del Partido Revolucionario Moderno eh, Realizaron hoy Iban a realizar una Protesta pacífica Oye bien Oye bien Exigiendo a la Regional 6 De Salud Pública Del municipio del Valle de San Juan de la Maguana, que por la designación... Estamos hablando aquí de la fiscalía. No, no, es, es la siguiente imagen, señor director, estamos pedidos. Es la número 3, ya dimos la 2, la número 3, la siguiente, señor director. Sí, la número 3, esa misma, ahí está. Esto lo hicieron a conocer en las redes sociales, porque uh, Permeista eh, está en contra de la designación del doctor... César Benzán como director interino de esa regional en virtud que según los perremeístas quien debe ocupar dicha posición es el doctor Acosta Alcántara entonces esto me preocupa gracias señor director por las imágenes esto me preocupa no sé si se llevó a cabo si a lo mejor el partido se comunicó con ellos porque esto me lo enviaron temprano y ojalá que si algunos de los representantes de este movimiento o del partido en San Juan se pueda comunicar con nosotros porque oye lo que dice el panfleto, reclamemos que se cumplan los acuerdos, Ot otra vez la palabra acuerdos, no callaremos los abusos, concentración pacífica frente a salud pública 25 de agosto, ven vestido de negro, me preocupa y tienen que ser responsables estos eh, miembros del PRM y decir con quién han tenido o hicieron acuerdos de empleos, de cargos, de posiciones. Porque si es así, tenemos un presidente que no está hablando mentira. Que me cusen, ¿eh? Entonces, necesitamos que aclaren ese tema de acuerdos con cargos. Porque hoy salió una denuncia, veloz. Que supuestamente en agricultura había una mafia entre suplidores y directores de, de salud pública, no, de, de los comedores económicos. De los comedores económicos. Entonces, ¿qué nos lleva esto a nosotros a analizar? ¿Por qué una gente tiene que ir obligatoriamente a un cargo? ¿Por qué antes de llegar a la presidencia hay que negociar cargos? Eso es corrupción para mí. Usted decirle a una gente, mira, apóyame, que si yo gano tú vas para esta para, para, para posición. No importa que haya sido el presidente, jefe de base, directores, quien sea, usted no puede prometer cargos públicos menos. Porque se supone que por su capacidad que usted va a ser nombrado. Entonces, estamos jodón.